bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad en este caso para llevarte un nft de la colección dc de hecho ya realizamos un vídeo anteriormente en el cual te mostrábamos cómo crear tu cuenta y llevarte uno de estos nfts de superhéroes tenemos a wonder woman Superman, Aquaman, entre muchos otros, son oficiales y te explicábamos cómo llevártelos de forma totalmente gratis. Te dejamos el vídeo por aquí arriba. Pues bien, justamente hoy hablando con nuestro colega Javier, que es también administrador del grupo y canal de Telegram, que tendrás abajo en la descripción del vídeo, en los cuales vamos compartiendo toda esta información para llevarnos NFTs y un montón de proyectos que generalmente son totalmente gratis. Te animo a que te unas y también, por supuesto, muchísimas gracias Javi por esta información. Nos ha comentado que podemos llevarnos un nuevo NFT totalmente gratis Y bien, si vamos a su cuenta de Twitter oficial, nos indican toda la información Nos dice que es el 30 aniversario de Harley Quinn Celebre a la princesa payaso del crimen con esta nueva colección gratuita de NFT y nos dice que los que seamos ya titulares de NFTs, es decir, los que creamos la cuenta anteriormente y ya nos regalaron alguno o compramos alguno, recibiremos uno de forma anticipada el día 29 de septiembre y también nos indica por aquí que a partir del día 30 de septiembre, es decir, el día siguiente, todos los que tengan una cuenta creada, no especifica que tengas que tener ningún NFT ni nada por el estilo, también recibirán este drop gratuito. Para crear la cuenta es completamente gratis, no te van a pedir ningún tipo de dato comprometido como es el KIC ni nada por el estilo, con lo cual te recomiendo que crees la cuenta para llevarte uno de estos NFTs. Anteriormente, cuando realizamos el primer vídeo, nos dieron a nosotros estos dos NFTs, uno de Superman, aquí lo tenemos, y también tenemos otro de Harley Quinn. También tenemos ya activo su marketplace, si quisiéramos los podríamos vender, yo personalmente no quiero venderlos porque justamente estos personalmente me gustan muchísimo, me gusta todo el mundillo de los superhéroes y demás, por lo tanto no voy a venderlos, pero ya puedes observar que tienen diferentes precios, podrías ponerlos a la venta si quieres perfectamente, por ejemplo el que tenemos aquí de Superman que los dieron totalmente gratis, lo están vendiendo por 8 dólares, tenemos también por aquí por 16 el otro que tenemos que también lo recibimos completamente gratis y tenemos muchas otras opciones que muchos de vosotros de los seguidores de Satoshi Factory también os llevasteis completamente gratis así que también os animo si sois nuevos a que os dejéis un buen like y os suscribáis activando la campana de notificaciones para más recursos y más opciones de este tipo, ya que en nuestro canal y grupo de Telegram tenemos diferentes opciones para conseguir nfts totalmente gratis también criptomonedas etcétera por ejemplo tenemos el de blockvatar que subimos recientemente dejamos el vídeo por aquí arriba y también otro muy recomendable es el de chico and rocco un nft gratis cada día además de estas opciones también estamos probando la nueva aplicación de Sweetcoin, la cual te permite monetizar todos tus pasos es una aplicación de fitness y llevamos unos 78 dólares aproximadamente en una semana que llevamos testeando esta aplicación te dejamos el enlace abajo también en la descripción del vídeo, estamos preparando nuevo material sobre esta aplicación porque realmente nos está encantando y puedes monetizar totalmente tus movimientos y tu actividad física. Poco más que añadir, te animo a que crees tu cuenta en DC Universe, es completamente gratis como ya te hemos comentado, no te piden ningún tipo de KIC ni ningún dato comprometido. Y el próximo día 30, si no tienes ninguno de estos NFTs, te podrás llevar uno. Si ya dispones de alguno, igual que nosotros, te lo vas a llevar el próximo día 29. No sabemos de momento si hay que hacer alguna acción extra o hay que hacer cualquier tipo de cosa. Es por ello que te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram. Lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Ya que por allí iremos debatiendo sobre cualquier novedad, cualquier cosa que vayamos aprendiendo, etcétera También, si tú tienes más información al respecto, por favor,